Eh, Dani Es una fiesta, pero la cual desconozco un poquito de qué se trata o por qué se festeja Eso también desconozco La fiesta de la alegría que celebran los judíos disfrazándose Hoy vamos a este, enterarnos un poquito de qué va esa fiesta sí, que es? en Israel se está celebrando justamente hoy, porque, claro, vamos a viajar, como siempre. Llegó el momento. Ya saben ustedes, tenemos Skype viajero en este desde la redacción para irnos nada más ni nada menos que Ailat en eh, Israel. Ahí donde, como les estamos contando, se está celebrando hoy el Purim, que es el carnaval judío o fiesta uh -huh. de la alegría, como les señalaba. Se disfrazan. Mira, ahí los estamos viendo en pantalla, ¿no? Cómo disfrutan de este día. ¿Y querés que te cuente, Mari, rápidamente quién nos va a estar contando de qué es esta fiesta? Y contame, ¿quién? Ella es Linda Mamán, ella es de Israel y nos va a contar, ¿no? ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué se celebra? ¿Podemos ver imágenes? ¿Qué hora es ¿El en Israel? Le algo de que se regala o se le envía gente querida comida? No sé cómo es. No, Pero no la sabemos. verdad es que quiero todos los detalles de eh, esta fiesta. Así que nos vamos a nuestro Skype viajero. Dale, por favor. Nos fuimos. desde Mendoza y se va a Israel es una ciudad portuaria y turística la que visitamos hoy famosa por sus playas de aguas tranquilas las compras y el ocio nocturno son también el principal atractivo. Se trata de un destino donde el verano y el sol no se van nunca. Mira qué divertido. Ay, me encantó eso. Cuenta con una media temperatura de 25 grados. Y estamos a una distancia, Mari, de cuánto? 12.917 kilómetros. O sea, Así a distancia nomás. nos atiende Linda, que está eh, en casa con la familia, Linda. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, estoy acá en casa con la familia. Es de noche acá. ¿Qué hora ahorita. es? Eh, 9 y... Y, y 20, no hay 20. Son cinco horas de diferencia. Sí, sí. sí exacto. Bien. ¿Y cómo eh, va el festejo? ¡Re bien! yo just... Tenemos un festejo re lindo acá que se llama Purim. Es un festejo que todos se disfracen en lo que quieren. Yo soy no sé si ven. A ver. Michael Jackson Michael, sí, ah, re. de mujer y mi compañero mi marido tal vez van a ver a él. Él el Michael Jackson de hombre. <risa> Pero que en qué va en disfrazarse de lo que quieran de lo que pinte. Sí, sí, es para eh, simplemente llenarse de esa felicidad, eh, de alegría. Ese, ese, es un símbolo de la historia que el público judío tenía en, el, en la época del Biblia, que, que ten, eh, tenían que... Eh, los parces querían matar a todo el público, pero al final... Fue, fue, es, Tenían un milagro y, y el público de judío ganó y oh, ahora festejamos eso. Hay muchas eh, eh, costumbres con eso, es re, re, re lindo, eso de festejar y eso de... Linda, de dar Linda sí. pero contanos detalles, ¿se juntan en, en, en casa, en familia o, o se va a algún lugar en particular? ¿Cómo es? Eh, es mucho lo que quieren, pues, hay eh, en todos lugares, en los restaurantes, en los bars, hay festivales, en la calle, los chicos en lo, el colegio hacen festejos, en todo lugar, uh -huh. Entonces, es como una semana así. Ah, es un montón. Ah, y, y vos ahora estás con tu familia, Linda? Eh, sí, no, no con mi familia, Ahora es mi familia, es la familia de mi marido. Ah. Mi marido vive acá, Ajá. estamos en una ciudad que se llama Elat, que es la ciudad más más bajo de Israel, más sur ah, de Israel. Bien. Y venimos acá para vacaciones, eh, muy linda ciudad, realmente linda. También tenía, tengo grabaciones que supongo que tienen que mostrar acá, porque es de noche acá, claro. entonces... Sí, nos llegaron las grabaciones que, que mandaste. La producción nos va a ir avisando lo que esté disponible. Ahí, mira, ahí ya estamos viendo algo. ¿Nos contás? Sí. Eh, ok, acá eh, hoy <ríe> en la tarde yo y mi marido fuimos y grabamos. Eh, Ay, claro. Lo que ven allá, hay eh, los montaños que ven allá, es el... Eh, es la frontera con eh, eh, Jordán, creo que dicen Jordán, Jordania. Jordania, eh, sí. Esa es la ciudad... Jordania. Ok. Eh, la ciudad tiene dos fronteras, uno con Egipto ah, mirá, y ah. la, el otro con, con Jordania. Eh, y acá pueden ver el mar allá... Eh, que claro, el mar que y la quiero. montaña, o sea, tremendo Ah, tienen todo, todo ahí nomás. Linda, mientras eh, conta, comentábamos recién un poco de, de información de Israel Bueno, no sé si puntualmente en el lugar donde estás vos Decían que es un, un lugar donde el sol no se va nunca Temperaturas más o menos eh, que rondean los 25 grados ¿Es realmente así? wow y, y llega a 40 wow. grados En el pico del verano que es eh, el julio y agosto es para morir, pero es, <risa> es re bueno la combinación que el, con el mar y es re caliente, entonces es recopado. Hay muchas atracciones allá de, del mar, deportes del mar, se pueden nadar ahí con dolphins, delfines, ah, que qué yo de cuando soy, chica. Qué lindo, Linda, sí, sí. mostranos con quién estás. Sí, lo voy, a, lo voy a mostrar mi familia, mi familia de mi marido. Tienen muchos disfraces. Ay, queremos ver, queremos eh, ver. Es un poco con ruido. Mucho. Ajá. A ver, mira. Está full. Ah, bueno, pero había, había ah, un mundo atrás de esa puerta. Pero es un eso. que el Jackson marido de Linda, me parece. Sí, sí. Uy, qué divertido. se complicó, se complicó la señal. Porque claro. es la familia nada más, o sea imagínate lo que debe ser la fiesta, ¿no? Que la familia solamente se divierte así. Tremendo, me encantó, me encantó, me encantó la estaba en el silencio absoluto, sí. no, abrió no, no, puertas, puertas, puertas y apareció la disco ahí. Eh, le quería preguntar a Linda por sí. qué nueve y media de la noche ¿Hasta, hasta qué hora linda hasta qué hora bailan es que dura una semana más o menos o no sí, no, pero hoy dormirán algo o me le imagino le, le pegan de largo <risa> Ay, no, lo, no los escucho Voy a volver. ¿Es, Freddy sí, es Freddy Mercury está, está, está toda la banda del rock <risa> alejate alejate así podemos charlar <risa> Linda, te queremos recuperar. Ahí va caminando, va full. Yo creo que, que va en vías de, de, de poder oírnos. Uy, se frizó, se frizó. No, está que está rodeada a todos. Michael, Pare, Freddy. Y me pareció ver una Amy Winehouse. ¿No te pareció también? Viste que ¿viste? había una por ahí. No, tremendo, qué, qué linda la energía, ¿no? Que tienen por ahí las familias. Bueno, esto, en estos festivales que realizan. Y está re bueno darlos a conocer porque uno... Yo hoy me enteré lo que era el... No tenía ni idea de este no, tampoco. Sabía que justamente estaba este carnaval judío que dura nada más ni nada menos que una semana linda, ¿no os oís? Ahora sí. Ahora, ahora sí. sí. ¿Sabes que te preguntaba hasta qué hora bailan? ¿A qué, a, ¿Hasta qué hasta hora se quedan hora? ahí bailando? Ah. Eh, nosotros hasta la noche, pero no, no sé, hasta, sí, hasta muy tarde, muy. Hay, hay, hay acá también gente grande, pero los chicos están hasta, hasta la mañana. Ah, le, le, le, le pegan de largo toda la noche. Y a mí me, me llama mucho la atención el tema de la comida. ¿Tienen alguna comida así en particular que comen en estos festivales? Eh, sí, se llama eh, Osney Aman, que son los... ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo eh, Como... Eso, del, del, del el malo de ese cuento que quería matar todo el público del, del judío. Entonces tenemos esos como, eh, como en símbolo de eso, con chocolate, muy, muy, muy, muy, muy rico. Leí en algún lado que incluso entre, entre amigos y familiares se regalan comida, ¿esto es así? Sí, sí, sí, es eh, lo más eh, lindo que es una tradición así, regalar eh, como paquetes con eh, comida y regalarlo para gente pobres y, y es como una manera para unir el público de Israel. Mm. Y cuando yo fui, fui, eh, fui chica en el colegio fue re, re lindo que regalamos a uno y otro, yo me... Eh, a mí me, me dieron algo de otro y yo daba al mío es como fue una sorpresa así. Mirá, mirá. Una que... tradición re linda acá. Qué claro, lindo, compartir. qué lindo compartir, hacer un acto de caridad. Linda, nos ha encantado charlar con vos, que nos muestres la fiesta y además que nos hayas acercado esas imágenes de Israel con la montaña, el mar, un todo. poquito de todo. Qué lindo, qué lindo. Gracias por invitarme. Fue un placer. Gracias. Bueno, seguí disfrutando, Te soltamos así. Vas a bailar ahí con toda la banda de rock que te está esperando ahí en algún lugar de la casa porque es como había como mucho, mucho, mucho movimiento para llegar. Así que te dejamos. Chau, linda. Beso enorme. Sí, gracias. Chau, chau. chau.